El pasado 9 de junio, sábado, Luis de Guindos, ministro de Economía, comparecía ante los medios de comunicación para dar la noticia que se esperaba desde hace tiempo. El gobierno español había aceptado por parte del Eurogrupo una financiación a la banca de más de de casi 100.000 millones de euros, una inyección que va directamente a los bancos para subsanar las cuentas y el lunes 11 de junio Mariano Rajoy comparecía para confirmar esa noticia y no hablaba de rescate, sino de lo mismo, de una inyección para, las, para los bancos en condiciones muy positivas, en condiciones eh, económicas muy positivas. Pero, ¿se trata o no de un rescate? ¿Creen que nos están ocultando la verdad? ¿Y qué opina la ciudadanía? ¿Cree eh, usted? que se debe llamar a las cosas por su nombre. Eso es lo que preguntaremos hoy aquí, en Badalona. No. No. Yo me enteré por las noticias que había un problema con Bankia o había pasado algo con Bankia, pero no, no llegué a entender lo que pasaba. No me he enterado de nada. De no, nada. No. No, y además creo que han aprovechado eh, la Eurocopa para no explicarlo. ¿no? Eh, no, yo creo que no. Yo creo que lo que están haciendo es manipular a todo el pueblo. No. No. Yo creo que todos sabemos eh, un poco este, de este tema, pero que bien bien no lo han explicado. Pienso que no. Pienso que no porque seguramente el, el dinero va a ir a parar a todos los bancos que hace falta que les rescaten y nos están diciendo que el dinero va a ser para los españoles y en verdad va a ser solamente para los bancos. Mm, espero que sí, pero creo que va a ser que No, para nada. En teoría se ha hecho para eso, pero yo sí, creo que no. Sí, por supuesto. Después de la situación en la que estamos pasando, yo creo que al fin y al cabo tiene que repercutir para positivo. Para nada. No. No creo ni en el rescate ni en nada. Creo que cada vez vamos a ir peor.